En mi rutina todos los días y con frecuencia debo incorporar una tarea comprometida porque la higiene Almas, dedos y uñas, ahora me queda solo jugar y en mi cabeza tendré presente. Bye. Okay.